Bienvenidos a mi canal Esta vez qué vamos a hacer Pues vamos a reciclar unos viejos guantes De goma eh, Bien bueno Si no tenéis también podéis comprar los De los económicos Pero no vamos a hacer la mano No, ya habéis visto por ahí muchas Velas de mano Podríamos hacerla con el guante Pero no vamos a hacer eso, lo que vamos a hacer Es utilizar uno de los dedos Porque es el tamaño Ideal para hacer esta vela eh, ese dedo va a, ser, va a ser la vela central Bien, si lo queréis hacer más artesanal eh, podríais hacer esa vela central de inmersión Pero bueno, aquí nos ocuparía mucho tiempo Así que vamos a utilizar el guante de molde Tenemos aquí, bueno, esta vez es una copa de plástico de este de, de champán Pero es para sujetar el guante ¿Qué más, ¿Qué más vamos a tener? Pues por supuesto eh, Esta es parafina de 56 Ya coloreada eh, Si queréis saber cómo, con qué colorearla Pues tenéis crayolas Tenéis anilinas ah, ah. Y os voy a dejar arriba Bueno, aquí Un enlace Al short que tengo sobre colorantes Para velas eh, Bueno, tenemos la mecha Por supuesto ¿Y qué vamos a utilizar? de esa vela central pues esto es un molde ya veis, es planito y nos va a servir para hacer unas capas que vamos a incorporar esta vela central eh, si no tuvierais esto pues bueno eh, podríais eh, hacer en casa una, una bandejita eh, capas de cera y cortar un, un círculo os valdría perfectamente pero bueno, aquí no lo haremos porque es mucho más laborioso y, y no tenemos tiempo vamos directamente a empezar con la vela bien, vamos a empezar por cortar uno de los dedos de, del guante eh, intentamos cortar uno de los más largos para esta vela Este mismo eh, Cortar un poquito más Para poder sujetarlo ¿eh? Si lo cortéis a ras no, no va a quedar bien Así más o menos Y ahora vamos a sujetarlo en Bueno, esta copa Pero puede ser otro recipiente ¿Eh? Bueno antes de nada vamos a ponerle la mecha La mecha eh... Bueno yo le voy a poner una universal Pero es preferible que según el, el grosor que queráis darle a la, a la vela le, Así sea la mecha Pasamos la aguja Ya sabéis si no tenéis esta aguja larga Una aguja de coser lana os es perfecta Le hacemos un nudito aunque al ser de goma el guante no nos sería necesario. Pero bueno, por si acaso se nos escapara la cera por el agujero, le, le hacemos el nudo. Después ya se lo deshacemos. No os preocupéis. Sí, más o menos. Sí, vamos a sujetarla a la, a la base. Ahí, más o menos. A ver... así ahí ya está listo creo mira ahí podéis ver cómo está sujeto ¿eh? no he necesitado sujetarlo por más partes simplemente por aquí ya nos ha, nos, ha, nos ha llegado vamos a ya tenemos la cera caliente y la vertemos dentro de, del dedo bueno, no está muy caliente esta cera, ¿eh? Así que nos va a enfriar rápidamente. Ahora pasamos a, a, tu, a poner bien la mecha, que quede bien centradita. No, bueno, esta vez con un pincho, pero si tenéis otra forma de sujetarla, ya sabéis. Así, más o menos. Aquí Y ahora esperamos a que enfríe Voy a mantener esta cera caliente Porque ahora que ha enfriado Voy a tener que rellenar un poquito Que se nos ha hundido Es muy normal que se hunda ¿eh? Aprovechamos y rellenamos bien Y ahora volvemos a dejar enfriar eh, he aprovechado y he puesto ya una pastilla de, de cera en color verde a fundir. Y mientras vamos a ir desmoldando este dedo. Voy, habéis visto que se me ha ido un poquito la olla y al girarla es un... Nada, he tropezado un poquito con ella. Bueno, aquí le quitamos el nudito. Ya está y la quitamos del guante veis que se quita muy fácilmente al ser de goma es lo que tiene le pasamos un poquito ahora con el cuchillo A ver. quito nada le quito lo que ha sobrido, sobrado un poquito y ahora sí la mecha me a ver que se vea bien Ahí Cortamos la mecha La que ha sobrado La de la parte de abajo ¿eh? No cortáis la de la parte de arriba Y repasamos un poquito Las aristas de, de la vela Por la parte de abajo parte inferior Así nos quedaría el dedo Veis que no, es, no está derechito Para eso eh, os recomiendo Hacer la vela de inmersión como he dicho antes os dejaré arriba un enlace a la vela de inmersión y vamos a empezar con las capas ya se nos ha derretido la cera verde vamos a hacer una primera capita eh, grosor de la capa no muy gruesa eh, medio centímetro más o menos mientras voy aprovechando y voy echando otra cera para que se vaya fundiendo así estaba enfriando como ha hecho Y la otra sigue Fundiéndose Bien ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a tomar medida con el dedo Lo que es la altura del dedo Y cortamos eh, Para envolverlo Pero que no os quede cerradito del todo Que se nos vea un poquito Así unas casi medio circunferencias y ahora sí la altura y así tendríamos esta primera parte bien parece que aún le cuesta un poquito salir por aquí está durito pero pero creo que voy a aplicarle un poquito de pistola de calor para que no salga bien sí mejor la pistola de calor Volvemos a poner bien la cera Nada, eh, lo que es la pistola de calor eh, Va a ser unos, unos segunditos eh. Es para que se nos uniforme un poquito el calor en la bandeja Porque aunque he esperado eh, Al esperar eh, los bordes se han enfriado antes bien ya está le damos la vuelta y con cuidado vamos separando esta lámina del molde y lo que habíamos cortado nos queda aún dentro del molde bueno, esto que nos ha, ha quedado aquí Lo utilizaremos más, eh, más adelante para otra vela Bien, ahora sí, ya vamos a quitar esta parte que habíamos cortado Está a la temperatura adecuada, veis que está muy blandita Así Y, como no, vamos a envolver el dedo en la lámina veis que nos queda por ahí que se ve que sobresale esto es lo que pretendemos así con cuidado y vamos a, a, pase, a pasar a la siguiente lámina Espera, dejamos esta que vaya enfriando y la siguiente que la dejaré ya fría aquí la tenéis la he vaciado y la he dejado de enfriar pero aún está blandita Bien, pues así, seguimos con el mismo paso Sin plantilla y nada, lo cortáis a mano alzada Más o menos, o podéis preparar unas plantillas Y cubrimos la velita Con cuidado porque puede partirse, eh Con mucho cuidadito Y el siguiente color Y hacemos lo mismo bueno, eh, qué deciros Si habéis llegado a este, a este punto Muchas gracias eh, Deciros Pulgar para arriba si os gustan mis vídeos Si os gusta este vídeo y, y suscribiros Que como os digo No cuesta nada Bueno, ahora vamos a hacer una cosa diferente He echado color blanco, ¿no? En la bandejita Pero ahora le estoy quitando unos Unas rayitas Así a... A voleo, sin pensarlo, y le he añadido un poquito de crayola violeta para cambiarle un poquito el color y hacerle una lámina diferente. Ya veis que la, la reparto por toda la lámina, he dejado que enfriara, queda unos bultitos, pero no pasa nada porque va a quedar. Van a quedar tapados. Ya veis, una vez eh, fría la lámina, no del todo. Esta tiene que estar blandita. Volvemos a cortar un medio semicírculo más o menos y envolvemos la, la velita en él y aquí tenéis el resultado final pues bien muchísimas gracias por verme y espero que sigáis viendo mis tutoriales chao